Sí, vamos con alguna novedad editorial y después con un evento. Lo primero yeah. que queremos hacer es eh, mostrarles el, un nuevo libro que salió el viernes pasado, es la novedad de la semana pasada, que es Feminismo y Ambiente, un campo emergente en los estudios feministas de América Latina y el Caribe. Este es un libro que es el resultado de la convocatoria de investigación conjunta entre Claxo y ONU Mujeres para equipos de investigadoras y activistas que llevó el mismo nombre ¿no? que da título al volumen que hoy estamos presentándoles y que representa un esfuerzo conjunto y un gran trabajo en el marco de esta alianza entre ambas instituciones. En, en un principio, los avances de investigación fueron publicados en forma de cuadernillo, como los, digamos, los resúmenes de, de los avances de investigación, y luego los resultados finales que integran este libro que acabamos de lanzar y que es de suma importancia. Bueno, las propuestas de investigación seleccionadas tuvieron como objetivo elaborar un estado del arte desde una perspectiva analítica crítica que resalte la producción latinoamericana y caribeña vinculada al ambiente, al buen vivir, al uso de recursos y el desarrollo sostenible. Y se propusieron estas propuestas además realizar un mapeo de las organizaciones feministas vinculadas a estos temas, es decir, una especie de cartografía. Las relaciones entre los derechos de las mujeres y los derechos de la naturaleza han empezado a vincularse ya en los últimos años, tanto por un lado en el mundo académico como entre los activismos, y la vulneración de ambos derechos han demostrado que son procesos que están evidentemente interrelacionados. Pero sin embargo, en América Latina y en el Caribe, se trata de un campo de estudios que aún es incipiente, y una de cuyas vertientes es la corriente que se conoce y que hemos mencionado otras veces como ecofeminismo que sostiene la existencia de vínculos profundos entre la subordinación de las mujeres y la explotación de la naturaleza. Y este libro que estamos lanzando contiene los cinco proyectos que eh, desde el área de investigación de Claxo que dirige Pablo Bomaro, fueron seleccionados entre las más de 90 postulaciones. 90 postulaciones. Luego de la evaluación por parte de un comité internacional, compuesto por 21 evaluadores de 11 países diferentes para que tenga amplia representatividad. Y el, es el primer, el mapeo de organizaciones de mujeres indígenas en pro del medio ambiente y el buen vivir. Eso es lo que hace el primer ¿no? artículo. El segundo aborda los ecofeminismos y las luchas situadas de mujeres por la defensa de las tramas de la vida. El siguiente se enfoca en los diálogos cruzados entre los feminismos y las ecologías desde una perspectiva decolonial. El cuarto trata las emergencias ecofeministas desde la praxis de colectivos de mujeres y el último aborda el ecofeminismo como una construcción colectiva de conocimiento en nuestra región. En definitiva, es un volumen que presenta un abordaje profundo y completo de temas que se perfilan como un campo de acción y de estudio en el cual es necesario profundizar y diversificar y cuyos matices nos interpelan para seguir indagando, seguir trabajando, pero no solo desde lo académico, sino también, y me parece fundamentalmente, desde las políticas públicas y el activismo social, ¿no es cierto? Sí, ahí Fer, eh, eh, me, me meto un segundo y el recuerdo a una luchadora asesinada eh, Berta Cáceres, eh, luchadora es. de, obviamente, de los movimientos feministas, pero también con una lucha medioambiental, de lucha contra el extractivismo muy profundo, eh, que este, fue asesinada eh, hace ya unos años atrás, que aún todavía la justicia no termina de dar con los responsables, de ese asesinato. Y por otro lado, eh, reconocer también eh, la valerosa lucha de Francia Márquez, ¿no? que al día de hoy es la vicepresidenta este, de Colombia, que también ha tenido todo un desarrollo en el ámbito de los feminismos y también una lucha contra los extractivismos, en la lucha por el medio ambiente, este, muy fuerte en Colombia y hoy es una de las figuras más representativas este, colombianas, ¿no? Sí, sin duda. Recordemos, por un lado, bueno, Berta Cáceres se ha, se ha vuelto un emblema de estas luchas y lo mismo el caso de Francia, que viene, sabemos, desde los activismos y que hoy representa a tantas mujeres en América Latina. Decididamente, decididamente. Así que eh, valiosísimo este libro, Feminismos y Ambiente, en esta coedición con ONU Mujeres. Fernanda, entonces, esos, este libro ya se puede descargar desde la web. En estos momentos está compartido en todas nuestras redes sociales, ahí y en Facebook, eh, en Twitter, en, en Twitch, en YouTube. Bueno, van a encontrar ahí la publicación que les permite ubicar este libro. Pero entiendo que tenés... Una novedad más, que no es novedad editorial, que es más participación, un lugar donde podemos ir. Contanos un poco. Sí, así es, porque este sábado se organiza en la Ciudad de Buenos Aires, como sucede desde hace varios años, la noche de las librerías, el sábado 15 a partir de las 18 y hasta las 24 horas en es, digamos, como cada año, la, la avenida Corrientes se va a llenar de actividades, de charlas, de encuentros enmarcados en las icónicas librerías de, de la calle, Corrientes, ¿no es cierto?, que es la calle con, con más librerías, solemos decir. Y en este momento, digamos, el evento se va a centrar en la democracia en vísperas de los 40 años de, del regreso de la democracia en nuestro país. En ese contexto, vamos a estar participando de una mesa a las 18.30 sobre libros, editoriales y publicaciones, pensando en el vínculo entre edición y democracia, en cómo se transformó la industria editorial argentina desde el regreso de la democracia, entre los vínculos de la edición en dictadura y en democracia, sobre qué temáticas hoy podemos hablar y antes no podíamos hablar. Es una mesa en la que voy a estar participando junto a Víctor Malumian, fundador de la Feria Editoriales Independientes y de Ediciones Godot, de Raquel Do, Robles, de Pequeño Editor, y junto a Alejandro Duhovne, que es investigador de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, y de CONICET, y es uno de los investigadores más destacados en relación con en la historia de la edición en nuestro país. Interesantísimo eso. Sabemos, aparte el impacto que tiene la, la noche de las librerías, algo que se replica a lo largo de nuestra América en diferentes países, pero aquí en la Ciudad de Buenos Aires sabemos el impacto que tiene en esa eh, avenida Corrientes repleta de, de espacios eh, y que seguramente será un, un lugar muy, pero muy interesante. Y es muy valioso, Fernández, hay que decirlo, hacer revitalizado esta presencia eh, en la presencialidad de los materiales de las publicaciones de, de Claxo, así que bueno, La Noche de las Librerías es uno más porque lo vimos con la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, lo vimos con eh, Filuni, si no me equivoco y no, no, no, le, no le erro a, al, al nombre, pero también lo vimos con esa Feria del Libro magnífica en la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña, bueno, en este caso, Noche de las Librerías, invitados, invitadas, todos los que estén eh, por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que, que decían ir. Sabemos que viene gente de otras partes también del país y del mundo. Así que, bueno, invitadísimos, invitadísimas. A que, recordanos hora y lugar. En, en la noche de las librerías va a tener lugar en Avenida Corrientes, entre Callao y Cerrito, desde las 18 a las 24. Y la mesa sobre edición y democracia, sobre la que estamos conversando, va a tener lugar en el living, que se llama escenario Vládico Ciancich, en Avenida Corrientes y Uruguay, en la calle, en el medio de la avenida.